Este viernes no te pierdas en Reactiva Bolivia desde Virgarzama donde conoceremos todo el proceso de producción para obtener nuestra piña en conserva de nuestra línea del IPAL.